Acciones para enfrentar el cambio climático Para poder saber qué acciones se están tomando a nivel mundial y a escala nacional primero tenemos que ver cuál es el organismo internacional que se encarga de agrupar el conocimiento y poder transmitirlo hacia los tomadores de decisiones a nivel, tanto a nivel político como a nivel técnico-científico. Entonces, tenemos el Grupo Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático, el IPCC, que desde su creación en 1988 se ha encargado justamente de recopilar toda la información científica y técnica del cambio climático, elaborar un compilado de toda esta información y proponer acciones para poder enfrentar el cambio climático. Ya sea desde dos puntos de vista, por un lado la mitigación, ...y por el otro la, la adaptación. Además, está la conferencia sobre el cambio climático, la famosa COP23... ...que cada periodo de tiempo en que se reúnen van acordando nuevas direcciones o directrices... ...para que los países se vayan acomodando a las nuevas situaciones o nuevos escenarios de cambio climático. En la última, se lograron acuerdos para la implementación del Acuerdo de París lo que permitirá que la temperatura del planeta no aumente más allá de los 1,5 grados celsius. Entonces, tenemos el IPCC, eh, que una vez que recopila toda esta información científica, lo que hace es proponer para los tomadores de decisiones, en un gráfico que podemos ver aquí en la pantalla, en donde se propone, aparte de la mitigación que ya se está realizando, la adaptación a través de la evaluación del riesgo. El riesgo de que ocurran desastres, el riesgo de poder de que los patrones climáticos cambien y, y de alguna manera podamos, no, no podamos adaptarnos. Entonces, lo que hace el IPCC es proponer una, un sistema de evaluación de riesgo con estos tres elementos. Por un lado la vulnerabilidad, por el otro la exposición y por el otro los peligros. La configuración de, estos, de estas tres dimensiones o estos tres elementos del riesgo lo que nos dan es una probabilidad de que algo pueda o no pueda ocurrir y en base a esto la sociedad se prepara eh, adaptándose y evaluando continuamente este, estos riesgos. ¿Qué pasa en Chile? En Chile, eh, como parte de los acuerdos del COP23, eh, cada país presenta sus contribuciones nacionales tentativas y Chile en este caso se comprometió a reducir en un 30% la intensidad de sus emisiones de gases de efecto invernadero de aquí al año 2030. Sin embargo, eh, si es que recibe financiamiento internacional podría aumentar hasta un 45% la reducción en este tipo de gases. Estas contribuciones van Orientadas principalmente a lo que es la mitigación del cambio climático. De a poco se han ido incorporando acciones para adaptarlo, comprometerse a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora, esto es lo que actualmente está pasando, es lo que en el último informe del IPCC, que fue en 2014, eh, se planteó. Se planteó la necesidad de adaptarnos. Hay escenarios que son complejos, que son cambiantes, que no son solamente una, una fotografía de lo que está pasando, sino que además plantea que est estos patrones climáticos, este calentamiento global sigue aumentando y por ende nosotros debemos dar una respuesta, en este caso la mitigación y la adaptación. Pero como siempre vamos quedando un poco digamos, cortos, eh, se van incorporando más enfoques para poder enfrentar el, este, este fenómeno. Y en eso nos encontramos con la resiliencia, que es la capacidad de un sistema, ya sea un, un sistema humano o natural, para resistir, asimilar y recuperarse de los efectos de una amenaza, como en este, como en este caso el cambio climático. Esta complejidad de sistemas, dimensiones, tanto por una parte la ciencia, por otro lado la economía, por otra parte la sociedad en general, se tiene que ir adaptando y esa capacidad de adaptarse va de la mano de, la, de cuán resiliente pueda ser ese sistema para poder adaptarse. Por lo tanto, lo que, el enfoque nuevo para poder lograr esto es mejorar nuestra capacidad adaptativa evaluando la resiliencia de un sistema propiamente tal. Es este nuevo enfoque, el de la resiliencia, el que ahora está en el que la ciencia, la sociedad, que ya no es solamente una ciencia para la gente, sino que es con la gente, permite poder evaluar estos sistemas y dar una respuesta óptima y adaptativa al cambio climático. Entonces, tenemos... ...que el cambio climático no se reduce solamente a una mirada eh, científica... Uh -huh. ...existen otros subsistemas que participan activamente... ...cada subsistema se interconecta e intercambia materia, energía e información... ...y este nuevo enfoque permite la incorporación de otros actores. Como reflexión final hemos visto qué acciones se están llevando a cabo para enfrentar el cambio climático, tanto a nivel mundial como a nivel nacional. Y esto para lograr un objetivo claro, que es impedir que la temperatura del planeta siga aumentando y por ende adaptarnos a estos nuevos escenarios de cambio climático. La adaptación al cambio climático es clave, puesto que nos va preparando para nuevos escenarios climáticos que están ocurriendo y que seguirán ocurriendo continuamente y finalmente como un nuevo enfoque la resiliencia surge como una nueva forma de potenciar nuestra capacidad adaptativa